Buenos días. Bye. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar este, con la clase de ayer. Ya estamos metidos en lo que era diferenciabilidad compleja, ¿no? Decíamos, bueno, el nombre que se le da realmente es holomorfa. Eh, si consultan los libros también... Este, las funciones que son diferenciables en el sentido complejo, las llaman analíticas, ¿no? Y bueno, quiero... Ah, espérenme porque no he empezado a grabar, ya se me estaba pasando. Entonces voy a empezar a grabar. Listo. A ver, entonces repito. El día de ayer empezamos a ver lo que... Significa que una función sea diferenciable en el sentido complejo. Eh, el nombre que le dimos a una función diferenciable en el sentido complejo es que fuera holomorfa. Ayer no, le, este, no les quise platicar esto para que nos centráramos en el nombre holomorfa. ¿Holomorfa o entera? Holomorfa si es en un subconjunto de los complejos y entera si su dominio son todos los complejos. Este, esto parece no tener este, muchas, este, ser como, ¿cómo decirlo? Como ser muy quisquillosos, ¿no? En el decir de que, oye, pues, ¿cuál es la diferencia cuando el, el dominio, ¿no? Lo que pasa es que sí, si, en un futuro, bueno, vamos a ver teoremas que solo se aplican para funciones enteras. Entonces sí va a haber una diferencia entre que el dominio sea un subconjunto abierto o que sea todo este los complejos. Bien, bueno. Les comentaba también que en lugar de holomorfa, eh, también tiene se le, en los libros se le suele llamar analítico. ¿Por qué no estoy llamando ahorita a las funciones analíticas? Bueno, porque analítico es que tenga una serie de potencias. Efectivamente las funciones holomorfas tienen una serie de potencias. Pero hasta el momento no lo hemos demostrado. Como no lo hemos demostrado, pues no se me hace correcto llamarlas analíticas, ¿no? Esa es la principal razón por... Por la cual quiero hacer la distinción, ¿no? Para tener muy presente a qué se llama analítico, porque analítico es, este, pues viene del caso real, ¿no? Entonces, bueno, mejor hay, hay que pensar ahorita como esta palabra holomorfa, entera o diferenciable compleja, ¿no? Porque bueno, podría ser diferenciable en el sentido real y no en el sentido complejo. Ahorita vamos a ver este, ese, esos casos, ¿no? Bueno. También ayer lo que ya vimos, bueno, con estas dos proposiciones, que las funciones constantes y la identidad es entera, vimos que las funciones polinomiales pues realmente son enteras, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, viendo que sum, este, combinación lineal, enteras es, en, bueno, dolomorfas es holomorfa y que producto de dolomorfas es holomorfa ¿no? También ayer empezamos a ver, eh, en, ¿cómo se dice? La regla de la cadena. Acabamos de demostrar la regla de la cadena y, bueno, ¿se acuerdan...? Que estábamos viendo, o bueno, para empezar esto, dimos como un repaso de ciertos conceptos este, topológicos. Que, bueno, topológicos es, bueno, porque es la topología de los complejos, pero pues realmente son con, con, conceptos muy métricos, ¿no? No estamos en la total generalidad, sino más bien son conceptos topológicos, pero desde el punto de vista métrico. ¿Vale? Y bueno, les comenté ayer que pues, parecía medio trivial ver que si una función era constante, entonces su derivada era cero, ¿no? Vean, lo que, bueno, la proposición que vamos a demostrar, ¿no? Es que si tenemos un abierto conexo, pues aquí vamos a necesitar que sea conexo, ¿no? Entonces. Si la derivada es cero, tenemos que la función efectivamente es constante. Entonces aquí voy a empezar a explicar ciertas cosas bueno, de cómo podemos pensar las cosas, ¿no? Entonces... Lo que necesitamos solamente, bueno, de primera instancia, es una regla de la cadena que, de, la KM, de la derivada, de la composición. Es decir, yo me voy a tomar una trayectoria, piensen en esta trayectoria, este, que va del intervalo AB en C, que sea diferenciable. Cuando estoy hablando de diferenciable, estoy hablando de que piensen en los complejos como una curva en R2, ¿no? Bueno, como R2, entonces pues esto es una curva en R2, ¿no? Entonces, si F es diferenciable, pues vamos a tener que este es diferenciable, ya más que nada en el sentido real, ¿no? Pensando a los complejos como R2. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener una regla de la cadena pero con la curva. Y bueno, aquí lo vuelvo a mencionar, que todo esto es pensado simplemente pensando a los complejos como R2, ¿no? No hay mayor problema, sistema de cálculo 3. Pero aquí lo que vamos a empezar es escribir cierta notación o, bueno, la voy a introducir, pero bajita la mano, es que, acuérdense que una curva en R2 se puede ver como gamma de t es gamma 1 de t, coma gamma 2 de t, ¿no? Donde estas son funciones reales, gamma 1 y gamma 2 son funciones reales. Y su derivada pues es la derivada entrada-entrada. De entrada. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan de esto? De, de cálculo 3 una curva la podía este, en rn pues la podía escribir como n funciones reales no que sus derivada, su derivada era su derivada entrada entrada sí o no le suena de, de cálculo sí no ya se me durmieron alguno Perfecto, Carlos. Y bueno, y bueno, me imagino que si se acuerdan que las curvas se pueden representar así, también que la derivada es la derivada de entrada de entrada, ¿no? Y lo que vamos a hacer, o lo que nos sirve pensar, es que esta notación de pares ordenados la podemos llevar de nuevo a notación compleja. ¿Vale? Entonces. Esto nada más es como cosas a tener en cuenta sobre lo que vamos a escribir. Entonces pues lo que nosotros vamos a querer para demostrar que es constante es tomarnos dos elementos en el dominio, en A. Y queremos demostrar que f de z1 es igual a f de z2. Porque si tomamos dos elementos arbitrarios y, y, y toman el mismo valor, quiere decir que la función es constante, ¿no? Todos toman el valor de Z1, por decirlo así. Para esto, vamos a agarrar una trayectoria. De una a Z1 con Z2. Y esta existe porque A es conexo. Aquí es donde estamos usando conexo, ¿no? Todo conjunto conexo es conectable por trayectorias. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Vamos a aplicar la regla de la cadena. F compuesto con gamma, su derivada. pues es F' aplicado a gamma de T por gamma prima de t no nos importa quién sea gamma de t porque pues f prima pues es cero, y eso nos da cero, ¿no? ahora vamos a darnos cuenta de algo que esta función f como función de los complejos en los complejos también la podemos desglosar en dos funciones dos funciones que van de A en los reales, U y B en los reales. Esto es escrito en notación compleja, ¿no? F de Z es U de Z más I, z ¿no? Cada una de sus entradas. Digo, esto no lo necesité usar antes, pero aquí lo voy a... Este, estoy aprovechando la, la demostración, porque necesito hacer esta descomposición. Y después lo voy a ocupar todavía más. Entonces es como algo clásico que se hace para estas funciones, ¿no? Para las funciones complejas, muchas veces se tienden a, a descomponer. Y bueno, ¿qué significa? Si se dan cuenta, el que tenga esta descomposición, quiere decir que cuando yo la compongo con gamma, f de gamma de t es igual a, U de gama de T más I veces gama de T. Pero el hecho, el hecho de lo de arriba, esto, de que esto sea cero, quiere decir que la parte real y la parte imaginaria son cero. Uh -huh. Entonces, como la derivada es 0, la derivada de u y la derivada de b son cero. Pero vean lo interesante. Aquí lo que tenemos es que, aquí dijimos, ah, miren, esto va de a en r. Pero, pues, a, ah, piénsenlo en este caso como un subconjunto de r2. Entonces, tenemos un subconjunto de r2 con, con, con exo abierto, donde su derivada es 0, ¿no? Pero cuando lo compongo con la curva, mejor aún, la curva va de un intervalo de a, b en r. Es decir, esta función, ahorita no piensen en la prima, va de r en r. Entonces, una función de r en r, que su derivada es cero, pues esto implica que es constante, ¿no? ¿Sí? Una función real que su derivada de es cero es constante. Una función real que en un intervalo es cero es constante. Y de aquí, lo que vamos a concluir es que, pues sí, que tanto. U compuesto con gamma como B compuesto con gamma son constantes. Pero pues si estas son constantes, quiere decir que F compuesto con gamma es constante. En particular, habíamos elegido una curva que empezara en Z1 y terminará en Z2. Pero bueno, como tiene a Z1 y a Z2, esto quiere decir... Que f de z1 es igual a z2 entonces nosotros ya vimos que para cualesquiera dos puntos arbitrarios ellos valen lo mismo esto lo que nos quiere decir es que la función es constante y bueno, aquí vuelvo a recalcar que todo esto depende de que A sea conexo. ¿por qué en esto que hace conexo? porque me permite que sea conectable por trayectorias todo depende de es la existencia de esta curva gamma, ¿no? ¿Dudas hasta aquí de esta demostración? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si, si se dan cuenta, vamos ensamblando como... Todo el conocimiento pasado, ¿no? Digo, eh, abierto, ya lo habíamos, este, se había visto en cálculo 3. Conexo, conectable por trayectoria, se ve en cálculo 3. Y pues bueno, digo, más que nada se dio un repaso de cuál era la definición. Y pues aquí estamos juntando cosas de cálculo 3 con cosas de cálculo 1, interpretando la notación compleja, ¿no? Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos compañeros. Disculpe, eh, cuando hacía la pregunta, si recordábamos, eh, es, eh, cuando define a la función gamma de T y pone gamma 1 y gamma 2, eh, uh -huh. me quedé pensando, eh, ¿se refiere a cuando eh, parametrizábamos las ecuaciones para definir una curva en cálculo 3? Bueno, aquí el punto es que no siempre se puede parametrizar, ¿no? Pero... Toda función de R en Rn se puede ver como. Bueno, si toda función, bueno, la toda función del intervalo 0, 1 o del intervalo AB en Rn, la podemos ver como n funciones que van del, inter, este, del intervalo AB en R, que es justo lo que estamos expresando aquí, ¿no? Aquí esto podría no, no ser R2, sino podría ser Rn. O sea, digo, aquí los ejemplos estaban, por ejemplo, el círculo, ¿no? Que lo veíamos como coseno, coma seno. Y, y efectivamente es una forma de parametrizar este el círculo, ¿no? Ahí sí tienes toda la razón. Sí tiene mucho que ver con eso. Ahora, lo que estoy mencionando es que luego no siempre es posible este parametrizar este, el, las curvas, ¿no? Sí, gracias. Ah, bueno. Sí quedó claro, sí ayudó. O sí, si no, ustedes sigan preguntando. ¿eh? Yo no tengo mayor problema. Gracias. Lo que pasa es que desde ayer que de, eh, definió la, eh, eh, la derivada, eh, me quedé pensando en que la motivación que venimos eh, jalando desde cálculo 1 es eh, una motivación geométrica. Entonces, eh, tratando de ver la, las formas de manera geométrica, creo que me quedé por eso con esta idea de la parametrización. Pero ya con lo que dice, ya me queda claro. Gracias. Ah, ok. Bueno, es que le estoy dejando la parte geométrica a Jaime, pero si quieren les adelanto un poquito la película. Jaime va a empezar a ver, y no, no voy a dar una definición formal, eh, lo que son funciones, o sea, ahorita lo que son funciones conformes, ¿no? Eh, Geométricamente en geometría analítica vemos una geometría métrica, ¿no? Es decir, donde nos interesa que esta geometría este, preserve distancias. De hecho, empezamos a ver eh, transformaciones lineales o afines de, que sean rígidas, ¿no? estas transformaciones que preservan distancias. Dentro, pues, de las transformaciones rígidas que se conocen, por ejemplo, de R2 en R2, ¿quieren participar un poco, geométricamente hablando? ¿Cuáles son las transformaciones rígidas de R2 en R2? ¿Se acuerdan o no? Cuando hacíamos lo de las traslaciones... Esa es una, esa es una gran familia, las traslaciones. ¿Las rotaciones? Exacto, y solo te falta una. También empiezo con R. ¿Las reflexiones? Perfecto. Son, o sea, toda transformación rígida es una composición de traslación, reflexión y rotación, ¿no? Y si pones el orden, eso le da, este si determina cierto orden... Eh, la factorización es única, ¿no? Bueno, en esa geometría nos estamos fijando en las distancias. Cuando empezamos o pasamos a las cuestiones proyectivas, ya que estamos, ya Jaime les explicó la esfera de Riemann, pues sí se puede, o sea, bueno, una cuestión es hacerlo métrico, pero, por ejemplo, pensando en esferas y, y mapas, lo que pasa es que ahí se puede hacer una geometría más bien donde se miden los ángulos. A eso se refiere la, la palabra conforme. O sea, donde pues las, o sea, las distancias con respecto a pensar R2 y luego pensar este, la métrica cordal, pues ya no, no pasa a ser muy rígido el asunto. Pero lo que sí se tiene, pasa a ser, este, se pierde la rigidez, se tienen las propiedades topológicas, pero ahora lo que vamos a pensar es medir ángulos, ¿no? Y una transformación conforme, que quiere decir que si ustedes toman dos curvas que pasan por el... Bueno, es todavía más general, pero bueno, lo voy a decir más sencillo. Si ustedes toman dos vectores y esos vectores tienen un ángulo cuando le aplican la transformación esos vectores van a seguir teniendo el mismo ángulo. O sea, no estamos hablando ya de la cuestión métrica en el sentido de medir distancias entre dos puntos, pero sí geométricamente estas funciones las holomorfas, bueno, una familia una subfamilia de las holomorfas, las conformes van a poder medir ángulos. Y bueno, entonces eso es parte de la motivación geométrica. Jaime se los va a desarrollar más, este, más puntualmente. Digamos que eh, yo solo quería planteárselos desde un punto de vista del análisis de, y de hacer una generalización de, ah, miren, oigan, aquí nos permite hacer este cálculo, ¿no? Y bueno, ahorita también me ahorré, este no lo dije ayer, pero la siguiente parte también les va a dar este, una motivación geométrica cuando relacione lo real con lo complejo, ¿vale? Sí, gracias. No hay de qué. Cualquier pregunta, cualquier comentario, con toda confianza. ¿eh? Si quieren que expanda o... Bueno. Ayer más que nada era para calentar, ¿no? Recordar esas cosillas de cálculo. Bueno, esto, la, la siguiente parte, y bueno, lo digo, justo en la demostración, usamos que una función de A en los complejos se puede descomponer como dos funciones, ¿no? Reales. Dominio complejos, porque es, A es un sub, subconjunto de los complejos, pero que valen los reales. Y por eso a este la podemos escribir como U más IB, ¿no? Es decir, la parte real más la parte imaginaria. Y justo como dijo la compañera Rosa, ¿verdad? Sí. Pues esto es una parametrización al fin y al cabo, ¿no? Parametrizamos este, el eje X y el eje Y, ¿no? O sea, Cómo se va a comportar con respecto a cierta dinámica. Pero, bueno, esta parametrización, así como les dije hace rato, ah, miren, piensen la curva, ¿sí? como un gamma, eh, este gamma de t es gamma 1t, gamma 2t, o sea, un par ordenado, y después de un par ordenado lo llevamos a notación compleja. Ahorita vamos a hacer el pensamiento inverso, ¿no? Tenemos esta función compleja, pensemosla como una función real, ¿no? que va de A en R2. Entonces, al ser una función real, ya no va a ser U más Ib, ¿no? O sea, bueno, sí lo es, pero no lo vamos a pensar así tantito. Lo vamos a pensar como f es U, B. Y bueno, podemos hablar ahora sí pensándola como una función real de su matriz Jacobiana, ¿no? Que bueno, es esta matriz de derivadas. La deriva, la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y de la primera función, de U. Y luego la parcial con respecto a X y la parcial con respecto a Y de la segunda función. Digo, así se define, ¿no? Digo, todo está evaluado aquí en x y Si no iba a estar muy engorrosa la notación, entonces... Ahora, ¿qué significaba ser diferenciable en el sentido real? Y creo que ahora sí estoy llegando este, a la pregunta, ¿verdad Rosa? O al menos estoy dando más intuición. Sí, gracias. Bueno, el hecho, bueno, la definición de que sea diferenciable en el sentido real, que seas diferenciable en X0, quiere decir que existe un plano que mejor aproxima a la función en ese punto. Esta parte es el plano, ¿no? Este plano realmente está aproximando bien a la función en ese punto. Eso es lo que quiere decir que sea diferenciable en el sentido real. Si se dan cuenta, esto realmente es una multiplicación de matrices. Ahora, lo que nos gustaría es poder relacionar. O sea, Nosotros tenemos funciones de A en los complejos que las podemos pensar como funciones de A en R2 y tenemos funciones de A en R2 que las podemos pensar como A en los complejos. Entonces, a una función, ya sea vista como compleja o real, se puede plantear la pregunta, ¿Es diferenciable en el sentido real o, o es diferenciable en el sentido complejo? Nos gustaría poder relacionar ambos conceptos. Porque, aunque si no es exactamente el mismo, pues sí como que se parecen. No, ahorita no está escrito tan así para que se parezcan tanto, pero no se preocupe. Abajo lo escribo para que sí se parezcan más. Entonces tenemos una proposición muy interesante, bueno, a mí se me hace muy bonita, porque nos va a ayudar a hacer cuentas, nos va a ayudar a hacer muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta proposición? Que si nosotros tenemos una función definida en un abierto, la derivada existe si, solo si, es diferenciable en el sentido real, ok, es decir, diferenciable en el sentido complejo implica diferenciable en el sentido real, y se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Rima. ¿Vale? Las ecuaciones de Cauchy-Rima son estas, ¿no? Que la parcial de U con respecto a X es igual a la parcial de B con respecto a Y, o sea, las cruzadas. Y la parcial de U con respecto a Y es igual a, a menos la parcial de B con respecto a X. Entonces, primero vamos a hacer la ida. Pues para hacer la ida, veamos que como existe, o sea, como la derivada existe, lo que quiere decir es que este límite existe. Uh -huh. Ahora, acuérdense que, aquí recordando un poquito de cálculo, que un límite exista, en una función que tiene dominio R2, quiere decir que si nos acercamos por cualquier trayectoria, ese límite se queda fijo, ¿no? Existe y es el mismo. En si cálculo 3 se ven ejemplos donde... Este el límite existe para cualquier trayectoria, pero no queda fijo, ¿no? O sea, ahí este es el problema, ¿no? Que, que lim, bueno, bueno, ya me hice bolas yo mismo de lo que estaba diciendo o de lo que quería decir. O sea, que el límite exista? Esto pasa sí solo sí. Para cualquier trayectoria, el límite existe. O sea, cualquier trayectoria que se aproxime a Z0, el límite existe. Y todas las trayectorias, cuando evalúa el límite, es el mismo. Y lo que estaba diciendo es que se ven ejemplos de donde para cualquier trayectoria el límite puede existir, pero no necesariamente este es el mismo para todas las trayectorias. Ejemplos. Considerar este un ejemplo muy sencillo es la función de Dirichlet. Que valga 0 para todos los menores que 0 y 1 para todos los mayores que 0. Si me acerco por los negativos, pues el límite es 0, ¿no? Si me, si me acerco por los positivos... El límite es 1. Entonces, el límite existe para cualquier trayectoria, pero no es único, ¿no? Por eso no converge. En este caso, sí. Bueno, creo que ya hablé de más. Entonces, vamos a descomponer a Z0 como X más Y0, ¿no? Y nos vamos a acercar, o sea, este Z lo vamos a acercar o lo vamos a modelar de una forma que solo vamos a considerar los zetas que sean x más y 0 es decir solo nos vamos a considerar este límite cuando nos acercamos por el eje x bueno, ya puede ser por la derecha o por la izquierda pero nos interesa acercarnos por el eje x entonces si consideramos el cociente del, bueno, de la derivada, este fz menos fz0 entre z menos z0, podemos abrir esta f como su descomposición de u más ib. Entonces, al, al abrir este f como u más ib, nos va a quedar u de x, y0, porque acuérdense que z, es IY0 más x y 0 menos U de Z0, que es X0, Y0 menos IB de X0, Y0. Todo esto entre Z, que aquí es X más IY0, aquí falta un 0, una disculpa, menos X más IY0. Entonces, aquí lo que voy a tener es que este menos este se me anula, ¿vale? Y lo que voy a hacer es separar esta suma como este menos este, más este menos este. Entonces, lo que me va a quedar es u de x, y0 menos x0, y0 entre x menos x0, más y veces y 0 menos x 0 y0, 0 Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es tender x a x0. Y como eh, ya lo expliqué anteriormente, pues esto tiene que converger a la derivada. Porque bueno, no importa este, cómo nos acerquemos, el límite tiene que ser el mismo pues esto es f' de z0. Entonces, si nos damos cuenta, esto realmente es la definición de la parcial de u con respecto a x, en el punto x0, y0. Y esto es la definición de la parcial de b con respecto a x, en x0, y0. ¿Vale? ¿Vale? algún problema, bueno, alguna pregunta, algún paso hasta aquí. Yo voy bien siguiendo el hilo de la de lo que va diciendo. Gracias. Ah, muchas gracias a ti. Digo, me sirve mucho que me digan que van entendiendo. <ríe> y aparte. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero para el otro eje, para el eje lleno, es decir, fijamos x0 y vamos a dejar como variable la lleno, es decir, nos vamos a acercar por arriba o por abajo, digo, pensando en el plano, ¿no? Entonces nos estábamos acercando con x, ahora nos vamos a acercar con lleno, y, y vamos a hacer prácticamente lo mismo, nada más que aquí cuando empecemos a evaluar, o sea, si se dan cuenta, esto es lo mismo, pero... Aquí lo que estamos fijando es x0, ¿no? Entonces esto me queda u de x0, y más y x0, y menos u de x0, y sea menos ib de x0, y. Aquí es donde va a estar el, el punto fino, por lo cual en las ecuaciones de cauchy riemann sale este negativo, ¿no? ¿Cuál es el punto fino? Que aquí cuando pasamos a restar, digo, la vez pasada cuando restamos, restamos las partes imaginarias. Entonces nos quedó algo real. Aquí cuando restamos, estamos restando la parte real. Entonces cuando restamos la parte real, pues nos va a quedar la parte imaginaria. La diferencia de y veces, o sea, lo que nos queda y veces de y menos y es cero. Ahora, volvemos a emparejar este con este, perdón, aquí falta un menos, y este con este. En la primera parte, pues no nos queda de otra más que preservar la i, ¿no? Aquí estamos dividiendo entre i. En la segunda parte, como tenemos la i, se anula con la i con la que estamos dividiendo y, bueno. Les digo, es el único punto fino de, de la diferencia al hacerlo con respecto al eje Y, ¿no? No hay más, más, más problema. Y lo que vamos a hacer, de nuevo, de forma análoga, y como era de esperarse, es hacer tender a Y a Y0, ¿no? Y si hacemos tender Y a Y0, pues nos tiene que quedar la derivada, o sea, F' de Z, de Z0. Entonces, esto nos queda realmente 1 entre Y, de la parcial de U con respecto a Y, más la parcial de B con respecto a Y. Nada más que aquí hay que hacer una observación. ¿Quién es el inverso multiplicativo de I? Si se dan cuenta, ¿quién es, a ver, como pregunta, ¿quién es I por menos I? Yo sé que ustedes me pueden decir quién es I por menos I. A ver, i por i da menos 1, ¿no? Entonces, i por menos i da menos menos 1, es 1, ¿no? Entonces, el inverso multiplicativo de i, o sea, 1 entre i, es menos i. Por eso lo estoy escribiendo así. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Pero ya pasando el 1 entre i a menos i, ¿Vale? Y ahora sí, deducir las ecuaciones de Cauchy-Riemann es muy sencillo ya que tenemos estas dos cosas. Porque igualamos por medio de la derivada en Z0. Como estamos igualando por medio de la derivada en Z0, pues bueno, tenemos que esta primera parte y esta segunda parte son iguales, ¿no? pero tenemos que dos cosas son iguales si sí, y solo si, sí. bueno, dos complejos son reales sí y solo si, sí. su parte real y su parte imaginaria son iguales. Habíamos dicho que la derivada, la parcial de U con respecto a X, es igual a la parcial de B con respecto a Y. Y la parcial de B con respecto a X es menos la parcial de U con respecto a Y. En cuenta aquí está. Efectivamente, estamos cumpliendo eso. Entonces, una función holomorfa cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Va? Ahora vamos a ver que si una ecuación es diferenciable en el sentido real y cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces va a ser holomorfa. ¿Dudas de lo anterior? No, ninguna. No, ni... Está sencillo, ¿no? Son como cuentitas nada más. Bueno, nada más es una vez que desarrollas la idea de tomarte, calcularlo por trayectorias, pues ya nada más es hacer las cuentitas, ¿no? Creo yo. ¿Qué significa que f', o sea, la derivada, o sea, que sea diferenciable en el sentido real? Más bien, aquí, más que f' de z0, debería haber puesto esto, ¿no? T de f de z0, ¿no? Bueno. Esta matriz, la jacobiana, puede existir y no necesariamente la función puede, este, tiene que ser diferenciable, ¿eh? Acuérdense que, de cálculo, que el concepto de diferenciable y derivable coinciden en cálculo de una variable. Pero en cálculo de varias variables, una función puede ser derivable y no ser diferenciable. O sea, en este sentido puede existir el Jacobiano. Puede existir la matriz Jacobiana, pero no necesariamente... este la función sea diferenciable, o sea, puedo calcular las parciales, puedo calcular todas estas parciales, pero no voy a tener esta condición de límite, ¿no? Dentro de esas funciones, pues no sé si acuerdan que estaban estas que eran como como funciones k, que eran este, en R, R2 en R, que eran este, ¿cómo se dice? como generalizaciones de la raíz cuadrada, ¿no? como extensiones de raíz cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer de primera instancia es escribir la matriz jacobiana. La matriz jacobiana, por definición, habíamos dicho, ah, es la parcial de u con respecto a x, de u con respecto a y, de B con respecto a X, y de B con respecto a Y. Pero, nuestra hipótesis es que se cumple esto, es la primera parte, y que tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, vean que si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, puedo sustituir este b con respecto a x por este menos u con respecto a y ¿va? y sustituyo este por u con respecto a x ahora si se dan cuenta este y este son iguales y este bueno, y este es menos este No sé si se, si se acuerdan que de lo primero que les di fueron los modelos de los complejos y los estuve aburriendo, pero un ratón. ¿Sí se acuerdan o no? que Les di el modelo clásico que era R2 y después los aburrí con un modelo matricial que prácticamente se pues estaban quedando dormidos, ¿no? Entonces... Aquí la observación que les hago es que, miren, noten esto. Piensen que esto es un, o sea, la multiplicación que está aquí, es lo que vamos a analizar, es como un cruce de los modelos. ¿En qué sentido? Esto habíamos visto que pues, nos representa un complejo. Las matrices de esta forma son un complejo. Y si esto lo pensamos como R2, pues también es un complejo. Ahora, si... Vean que esta multiplicación, o sea, esta matriz A menos B, B, A, por C, D, me da la matriz AC menos B, D, BC más AD. Pero si esto fuera el complejo A más BI y esto fuera el complejo C más DI, pues realmente me daría el complejo AC menos B, más I veces BC más AD. ¿Sí se ve cómo estamos cachando el, este, como una combinación de los modelos que vimos? El de R2 y el de las matrices de 2x2. ¿Sí? No, aquí lo escribo más. Ahora Realmente lo que estamos haciendo es que cuando estamos haciendo esto, esto es la multiplicación compleja. Entonces, como es la multiplicación compleja, esto no es más que evaluar la derivada en este punto. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que realmente cuando tenemos esta condición, esto acaba coincidiendo con la derivada este compleja, la multiplicación de complejos, y efectivamente esta condición, si se dan cuenta con respecto a la condición que habíamos dicho que era diferencial de diferenciabilidad compleja, pues es la misma, nada más le pasamos la derivada del otro lado. O sea, es decir, aquí tenemos este límite igualado a F' de Z0, pero que eso suceda, quiere decir, a ver, piensen en esto. Tengo esto igualado a f' de z0. Quiero pasar el f' de z0 dentro del límite. Pues paso restando, pero pues esto es un cociente, ¿no? Pero al ser un cociente, pues necesito multiplicar por el denominador. ¿Quién es el denominador? Z menos z0, ¿no? Z menos z0. Pero pues esto tendría que ser una multiplicación compleja para que fuera el mismo límite. Lo que estoy viendo es que es esa multiplicación compleja. Ahora, el límite es único. La única forma de que el límite sea único, es que justamente este, este f' de z0, o sea, digo, que este d de f de z0, o sea, f' de z0, por pura unicidad del límite. Y ya estuvo. era era plan con maña, ¿no? Dudas hasta aquí? Preguntas? No. Mi, en mi caso creo que se trata de volver a revisar las notas ah. y volver a darle seguimiento a las cuentas. ok, bueno. Digo, cualquier pregunta, este, pueden preguntarme después, o sea, si quieren, este, no sé. O sea, ah, mira, es que ayer viste tal ¿no? Y me quedo duda. Ah, bueno, está bien. Eh, yo no tengo mayor problema. Este, o ayer o ayer. Háganlo con toda confianza. Ya estoy viendo, este, con... Creo que ya se puso en contacto con ustedes, este el chat, este Eduardo, una cosa así, para darles las la, la asesorías con respecto a la tarea, ¿no? No lo sé, yo no estoy en, en ningún chat, solamente eh, reviso periódicamente lo que se va eh, subiendo al Classroom. No sé si los compañeros sabrán sobre eso. Ah, bueno, el grupo del chat, este Eduardo subió al principio del Classroom, como el, enla el enlace, si quieres, este, que con ese enlace te conectas. En el grupo de chat digo para que tengan libertad de hablar y de quejarse. O de... Solo está, este, solo está Eduardo, ¿no? No estamos ni yo ni Jaime. Bueno, yo no estoy, pero creo que Jaime tampoco está. Entonces. Entonces... Les agradezco mucho su participación y su asistencia. Entonces, este, bueno, cualquier duda, si mañana tienen dudas las pueden hacer con toda confianza. Si les da pena este usar el micrófono, me pueden pre este pregúntenme por el chat. Hay veces que no estoy viendo el chat, este, si alguien ve que alguien escribe algo en el chat y como que no lo este, no le contesto, por favor este alguien que no le dé pena hablar dígame no entonces bueno que tengan un excelente día gracias disculpen eh, veo que pusieron ahí en el en el chat que eh, parece ser que sí quedó ya lo de la asesoría disculpen compañeros alguien sabrá si eh, va a ser en el mismo link que estamos utilizando ahorita para la clase si alguien me pudiera por favor orientar gracias no dice solo quedó que era los jueves Mil gracias, muchas gracias. Sí, ahorita le digo, este, le mando un mensaje a Eduardo para que quede este, donde va a ser. Lo, lo más seguro es que sea en el link, en el grupo de Google Meet. Digo. Pero bueno. Nos vemos mañana, que estén bien. Uh -huh. Gracias, buen día a todos. Buen día, hasta luego.